Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ignacio Araujo, soy de Caracas, Venezuela y el día de hoy les voy a comentar ¿Cómo veo el uso de Bitcoin Cash en mi ciudad? Hmm, es una pregunta bastante seria, ¿no? Pues acá en Venezuela nos estamos adaptando actualmente a lo que viene siendo la era de Bitcoin Cash y sobre todo la era digital. Acompáñenme. La pandemia ha ayudado a que todos los métodos convencionales de pago vayan migrando a lo que viene siendo los pagos digitales y sobre todo el efectivo electrónico. Dado que los que se utilizaban anteriormente como la visita a cajeros electrónicos no son de tanto éxito como antes, dado a la escasez de efectivo que existe en la ciudad y la inseguridad que puede presentar en algunos momentos asistir a cualquiera de ellos. Es por eso que también el uso de tarjetas de débito y crédito por caídas del sistema no es lo más idóneo en estos momentos muchos comerciantes se han visto en la tarea de buscar alternativas diferentes que le permitan comercializar cada uno de sus productos y es por eso que bitcoin cash vino para quedarse como una de las alternativas para que cada una de esas personas emprendedores y comercios que quieran aceptar métodos de pagos alternativos puedan funcionar de una manera rápida segura y sobre todo eficaz para poder recibir sus pagos es por eso que considero que en caracas mi ciudad Bitcoin Cash se va a lograr posicionar en muy poco tiempo como una de esas alternativas y herramientas necesarias para el libre funcionamiento de la economía digital y el progreso, que es lo que necesitamos de una manera rápida, segura y sobre todo eficiente.